Bien, Pedro. señores, a propósito gracias, de, gracias. De, de estos temas electorales interesantísimos en la República Dominicana, yo quiero eh, compartir con nuestros televidentes eh, unos datos que están disponibles en la página de, de la Junta Central Electoral con relación al padrón electoral precisamente del año 2020. Atención a las mujeres. Resulta, y al muchacho le compartí la, la fotografía ahí. Eh, ...que del, del padrón electoral... De, ...de las elecciones próximas... ...miren eso... Y ...por favor, si me, está esta cámara que no me permite ver... ...para estas elecciones del año 2020... ...para febrero del 2020... ...habrá 7.487.040 electores... ...pero para las de mayo del 2020... Hay un cambio ahí, aumenta como unos veinte y tantos mil electores. Siete millones quinientos mil quinientos electores. Acerquen más el monitor para los viejitos. Ahora hay, bien, en la, en, en, la, en, la, en la última parte de esa eh, fotografía que yo le he compartido, miren lo que establece. Y este es el dato más interesante. Tres millones ochocientos mil setecientos ochenta y seis son femeninas mujeres. Frente a 3.658.254 electores. No hay equidad que de género. Son ahí. masculinos. Ahí no hay equidad o de sea género. que las mujeres <ríe> son, son mayoría. Y fíjense ahí con relación a eso. Son la mitad y la otra las mitad. Las mujeres y la otra mitad. nos llevan una ventaja nosotros los hombres en materia electoral en la República Dominicana de 170.532. El lector. O sea que si las mujeres se lo proponen, si las mujeres se lo proponen... Hacen un congreso de mujeres. Hacen un congreso de mujeres, llenan los ayuntamientos de mujeres e incluso... ¿Ponen una presidenta mujer? Tú estás, tú estás entonces planteando acá, muchacho, que, tu teoría, que tu teoría de la que ha venido defendiendo aquí es de correcta. Claro, eso eh, es esos que, datos, eso... eh, que gracias a nuestra gente de la Junta Primera, Central que Electoral, no mujer, que está todo mujer. transparente, donde nosotros la decíamos mujer no la que, mujer, mujer, que, no. es que la mujer decir. no se le puede, ni al hombre tampoco, la mujer, usted... oigan bien, a la mujer ni al hombre tampoco se sí, le puede sí. regalar ninguna cuota. Gánesela, y especialmente las mujeres que son mayoría. O sea, ya está demostrado que las mujeres, por ejemplo, eh, son Porque mayoría no y que ellas criticando. deciden no lo que no, se o o va a poner. No Significa no eso, oigan bien, que quienes deciden quiénes son los que dirigen este país son las mujeres, pues son la mayoría. Sí. Está ahí demostrado. Pero tú ¿tú te crees decía, que las mujeres eso le decía yo ayer ya cuando, cuando él nos planteaba el tema así acá. Antes de, de hacerlo públicamente, yo decía, es increíble que no, hay, no ha habido esa conexión de las mujeres con mujeres en los puestos políticos, sí. aparte de que la misma como que no están tan adentradas, como que no hay tantas mujeres participando en la política. Y no por el tema de cuotas, que ahí yo estoy de acuerdo con Jerry Jan, que sí, dice, eso. bueno, pero porque hay que imponer? Si usted quiere entrar al mundo de la política, hágalo, no porque un partido dice, ah, no, que tengo que buscar mujeres. Obligado. Entonces ahora. tampoco se, se siente ese apoyo de, de, de, de, la, o sea, de las propias mujeres. Entonces, eh, con relación a esto, eh, nosotros eh, sostenemos la teoría. De que no deben existir cuotas Que si los electores quieren elegir hombres Bueno, porque sean hombres claro. en su mayoría Pero que si los electores En este caso, que son la mayoría las electoras Quieren elegir que, que la mayoría sean mujeres Pues amén Que sean mujeres, porque ese es el derecho A elegir que tienen los electores Y es que las mujeres no votan por las mujeres Entonces, ahí la viene mujer la, la cuestión ser, de... La mujer es un ser tan terrible que. La, tú, tí, te el... que ¿Tú te crees que la mujer se, se cambia, se viste, se maquilla Para, para nosotros? ¿Y no, para quién? Para, ah, las, otras para mujeres, las otras mujeres Para que los lo ustedes señores ¿De que las propias mujeres <ríe> Exacto, que tanto que se habla del machismo el Fulvio que le gusta hablar mucho del machismo son las propias mujeres que son machistas son, son las propias mujeres oh, que no claro. votan por las mujeres Claro, salvo algunas excepciones Por ejemplo aquí vamos a tener en San Francisco de Macorís una una y de hecho le eh, hemos tenido anteriormente una competencia en materia de la sindicatura donde va una mujer presumimos hasta ahora que contra hombres o eh, contra un hombre o contra varios hombres y ahí las mujeres tienen la oportunidad de si quieren poner a una mujer o si quieren poner a un hombre, porque eh, definitivamente son mayoría. Quería compartirles ese dato. Son tan difíciles eh, que las mujeres no vinieron a para comprenderla para amar. Que fueron para... No, no, para quererla. Ya. No te, sí. no te pongas a comprenderla si te ponga a comprenderla, te, te, te vuelves loco. De manera no, y que la que única batalla, está... batalla que se gana con ella es Corriendo. Mandala. Sí, corriendo corriendo, corriendo, corriendo. Bien, señores, eh, en el día de ayer eh, otra mujer más cae y, y vengo Verá, aquí en esta sí. parte de, de sí. eh, en la Vega. Eh, una joven fue ultimada 24, puñalada, 24, 24. Eh, increíble. Esta eh, eh, no, porque la del 24 fue ayer. Ayer. Ejá, entonces anoche ¿A mataron a otra, una joven se llama Luisa María Valls. Esa es o sea, la cuarta. De a, ayer, eh, eh, no, ya van seis. La Seis, quinta, la sexta. seis Ay, para en esta no. semana. Eh, de 28 años, una niña prácticamente, y fue ultimada. Eh, este hecho se produjo en la calle 2 del sector Pamarito, en La Vega. Ella, ella sufrió varias heridas de arma blanca, no se especifica cuántas, eh, de parte de Giancarlo Renato o sea, ¿no? de Jesús, quien también se encuentra ingresado. Y hay un problema, señores, que, que el Estado tiene que identificar. Y es que estos hombres han decidido salir a matar a esa mujer y luego matarse ellos. La mayoría de ellos... Es que es un crimen pasional. no Exactamente. Hablando, el, el que mata a su mujer o su amante o, no es un criminal. Y cu eh, cuando vinieron aquí las profesionales de la salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recién de San Francisco, en el caso de Yané Frías, sí. Alfa Janet Frías, nosotros eh, compartíamos con ella y decíamos que la cuestión ni siquiera tiene que ver tanto con el machismo. Es más pasional Claro. Porque no es cierto que los hombres estén matando a las mujeres por ser mujeres. O sea, yo no he visto a ningún hombre que pasa por un sitio y mata a una mujer. De que mira, porque tú eres mujer te voy a matar. No, la cuestión está centrada en la pasión, en la relación sentimental que existe entre ese hombre y esa mujer. Entonces, ahí es donde yo creo que el Estado debe poner eh, eh, atención, identificar. Ya el problema es claro de que es un asunto pasional. Ya lo del machismo a, habría que eh, eh, trabajarlo eh, más profundamente. Pero lo que tiene que ver con la pasión, cómo nosotros identificar, porque ese también es el problema, cómo tú identificas a un hombre que tiene la intención de matar a una mujer. incluso Hay eh, factores que te van diciendo de un comportamiento, sí, pero un comportamiento la, eh, previo. En el caso de la, de la joven que mataron en, en la, en la eh, Guayiga, eh, que, Valle, fue, ajá, sí, que es, que es una dirigente Valle, política del PLD. PLD. Los comunitarios decían que ellos eran la pareja perfecta. Y eso suele pasar. Que hay parejas que, que, que, que se ven perfectas y resulta ser que en una discusión de la noche a la mañana sucedió la tragedia. Pero es porque no era perfecta. Esa es la, es la idea, es idea que se vende. Es lo que mismo vende. que la idea que se vende en Facebook de la claro. relación, de sí. eh, mi marido, mi sí, mujer, eh, que, sí. que, que en redes A sociales. lo interno Pero es que eso. se sabe, y las mujeres, Yerjan, deben de estar bien pendientes. Las veces que he tratado este tema, eh, o sea, siempre digo a quienes nos ven, o sea, hay comportamientos previos que te dicen... Sí. Eh, a veces inician eh, de manera pausada, van subiendo de nivel. Lo que tiene que ver con, con este deseo, de, o sea, esta, lo que tiene que ver con la posesividad, de entender que tú eres mía, de no sí. dejarte hacer cosas. Sí, revisarte el teléfono. Este, este aspecto emocional. Luego viene la, la, la, la, la parte visita, física. los amigos. Sí. O sea, hay un número de cosas que te dicen que hay un problema. Que con quién tú hablas, que, que, que te persiguen. Ojo con esto, mujeres. Esos hombres, por ejemplo, que le andan revisando el teléfono a usted, que la andan, como eh, usted sale para la universidad, que, eh, usted, usted lo sorprende que la anda eh, acechando, como se dice, o que le, le, le impide le a usted eh, ir a donde sus familiares o donde, donde sus amigos. Como decía la doctora Andrea Majarré, porque yo no soy eh, de, de esa área de, de, de la conducta, son los primeros indicios de que ese hombre va a degenerar posiblemente en violencia. Así que ponga Fratejada, la Fratejada tiene un poema que habla de la paciencia. Él dice como que es muy doloroso ver a su mujer tirada en un muladar con un vagabundo sin poderlo remediar. Qué vaina, ¿eh? Es un problema Entonces, que eh, habla de eso, Esos son los primeros indicios. Dese de cuenta ya, cuando cuando, tú el, estás hombre, de eso, cuando el hombre comienza a restringirle cosas y a, y a perseguirle, a investigar cosas a usted, ya le está dando indicios de que posiblemente eso va a degenerar en, en violencia futuro. Y quisiera que me regalen un minuto la producción eh, extra, un minuto extra para... para Terminar con la parte de lo que está sucediendo en Bolivia y yo quiero que nos veamos en ese espejo pero no en la parte política necesariamente Bolivia que a raíz de una situación que se dio ahí un aparente fraude eh, de, eh, provocado por el presidente Evo Morales para continuar en el poder una actitud que yo la considero de manera excesiva creo que debió darle paso a otra persona aunque fuera del mismo partido y no querer perpetuarse en el poder ahora bien lo que está sucediendo en Bolivia, bien, tras bien, la salida claro, del presidente Evo Morales, es terrible. Han salido, señores, a quemar casas. Han salido a agredir personas. A saquear, Tanto así, saquear. Tanto así que los legisladores no han podido ir a, a, a reunirse para, para decidir qué va a pasar con el país. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo de que lo maten. Tenemos una llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos Adelante, días. Adelante, caballero. Guayán. Ese programa sin ti es una misa. Oye, oye. No, no, no, no, no, Lara. Oíste. No, no, no, por no, no, no, hay respeto a los compañeros, Lara. No, no, no pero eso no hay respeto. Oye, no hay respeto. tema no, más no. bien tratado. Parece, parece que... un psicólogo. hoy. No, no estar ya frío El vino, el vino muy moderado hoy, Lara. Vino muy moderado. No, Lara lo que Lara, quiere estar frío contigo para que no lo <ríe> <saque>. estés. <ríe> va... No Laura, Lara Lara. Es mi <ríe> mira, ese tema, ese tema del de feminicidio. Va mucho más profundo, porque si ustedes observan, después del hombre matar a la mujer, matarse él, eso es profundo, señores. Sí. Porque no es de que fue pues, matarla porque le pegó cuerno o porque le hizo una maldad, no. Eso es mucho más profundo. Cuando el hombre toma la decisión también de quitarse su vida, eso no es de que, que una pena mayor de 40, 50 años, de 100 años, nada de eso. Es un asunto que hay que tratarlo con mucha profundidad. La cual, yo te veo a ti, Yerian, que tú das luz para brindar en la parte psicológica y sociológica de seguir profundizando esos temas eso para pasa, que siga brillando ese programa. Lara, Muchas gracias. Eh, yo no soy profesional de la conducta, pero entiendo que eso pasa porque el hombre ve en la mujer su, su universo. La ve a ella como un todo y que sin ella no va a poder seguir viviendo. Y también esa, ese deseo, eh, si se quiere, machista, okay. que, que existe eh, mucho en, en, en Latinoamérica, de que si tú no eres mía, no vas a ser de, de nadie. Y con esa vaina hay que mira, romper. Esa, ese deseo de posesión que tiene el hombre sobre la mujer.